...y dos relacionados a herramientas específicamente para periodistas. El primer módulo, que es el que va a dar comienzo con este video... ...es la ciencia detrás del cambio climático. El Luego lo va a seguir un módulo de la política y la negociación... ...del cambio climático a nivel internacional... ...para luego pasar a dos módulos más específicos de medios... ...uno relacionado a medios de comunicación y periodismo del cambio climático...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 eh, un curso y capacitación digital con expertos que van a contar y explicar los conocimientos para que les queden más claros. Seguramente leyeron y uno de los motivos por los que postularse al curso fue el premio que, y los premios que damos en el curso. Bueno, ¿cómo poder acceder a eso? Bueno, la idea es que haya una capacitación activa y una participación de parte de ustedes, por eso vamos a ver, tener diferentes ejercicios en cada módulo, idealmente uno por módulo, y participación en foros. La idea es que todos participen de manera activa y para finalizar y cerrar el curso va a haber un trabajo final, eh, todo relacionado en, al periodismo, con la idea de que en cada módulo se haga un trabajo de redacción en base a los conocimientos aprendidos. Todos los que participen activamente y completen las tareas, y completen la tarea final especialmente, pueden acceder a los premios que vamos a otorgar a través del concurso